Todos los jueves por las pantallas de Aviala la televisión. No te lo pierdas. Aviala la televisión, un continente de culturas. 2003 que acabó con la vida de 68 bolivianos, 68 familias que perdieron a un ser querido, a un padre, a un hermano, a un hijo, a una hija. 68 familias que no encuentran hasta ahora, 19 años después, justicia. Y parece que fuese un capítulo cerrado para muchos y muchas. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja 2003? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. decía todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Que se vayan! Resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la república presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresarios estén de acuerdo si van a hacer levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. como hoy hace 19 años, Gonzalo Sánchez de Lozada renunciaba a la presidencia de Bolivia después de más de un mes de protestas, decenas de muertos a raíz de su intención de exportar gas boliviano a los Estados Unidos por puertos chilenos. Desde inicios del mes de septiembre la gente protestaba en las calles. Sánchez Bersaín encabezó un operativo en Achacachi, Guarizata, dejando los primeros cinco muertos. Manifestaciones y bloqueos exigiendo la industrialización de los hidrocarburos. En respuesta a esto el gobierno de Goni y Carlos Mesa responden con represión y sacan a las Fuerzas Armadas a las calles el denominado Convoy de la Muerte, que trasladaba combustible, desencata a La Paz, dejó más de 25 muertos. Al ver esto, recién Carlos Mesa, después de una cena en la residencia de San Jorge, se aleja de Goni, pero no renuncia. Los acontecimientos se han venido desencadenando ininterrumpidamente, con un costo de vidas humanas y de muertes que mi conciencia de ser humano, de vicepresidente y de hombre comprometido con la ética no puede tolerar. No puedo aceptar al punto al que hemos llegado y no puedo aceptar que haya una sola razón que justifique la muerte sucesiva, permanente, ininterrumpida de compatriotas en nuestro país a lo largo de estos últimos días. Y fue tildado de traidor ya que después de unos años se conoció que cobró 1.2 millones de dólares por aceptar la candidatura con Sánchez de Lozada. Mientras tanto, en octubre del 2003 continuaban las muertes. Otras 23 personas fallecieron el lunes 13 en la ciudad de El Alto y en la zona sur de La Paz, 10 más. Sánchez de Lozada trataba de dar un paso atrás en su intención de exportar gas a Estados Unidos, pero ya era demasiado tarde. Sus días a la cabeza del país estaban contados. Entonces no ha pasado por mi mente, Dios mediante, no voy a renunciar. Sus otros aliados, Jaime Pazamora y Manfred Reyes Villa, le quitan también su respaldo después de tantas muertes. La noche del 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada abandona el país luego de su renuncia a la presidencia. Renunció desde Santa Cruz, camino a Estados Unidos, la misma noche de ese 17 de octubre del año 2003 a las 22 horas con 30 minutos de esa misma fecha juraba Carlos Mesa a la presidencia del país ante el señor Bacadíes. El honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia de, a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada los colegas congresales que estén de acuerdo sí van a levantar la mano informe senador secretario Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Este sangriento suceso en la historia de Bolivia dejó un saldo de más de 80 muertos y 420 heridos. <tose> 19 años han transcurrido de este pequeño resumen que hemos podido presentarles a continuación de esos días fatídicos nada alcanza a dimensionar la cantidad de muertos la cantidad de dolor para esas familias que lo perdieron uh, lo perdieron todo de repente perdieron a un padre perdieron a un hijo a un sobrino eh, Incluso hablábamos ahora si la cifra son 68 u 82, no hay claridad aún eh, en torno a eso. Y, y personalmente me sorprende escuchar a un Carlos Mesa que decía eh, que su conciencia de ser humano no le permite acompañar eh, la muerte de compatriotas. Ese Carlos Mesa del 2003 hubiera sido interesante escucharlo en noviembre del 2019. Eh, donde también perdieron la vida hermanos bolivianos casualmente en la misma ciudad coincidentemente eh, muchas imágenes se repitieron 16 años después cuál la lección aprendida doy la bienvenida a los y la irreverente hoy hemos empezado un poquito al revés pero siempre es bueno ir modificando un poco eh, Lucio González, nos vas a estar acompañando toda esta semana, ¿cómo estás? Así buenas es, noches. un placer poder estar con ustedes y bueno, eh, saludar a Javi, a Kiara, aquí al compañero Alem y bueno, esperemos que tengamos una linda charla, que es un tema importantísimo el que vamos a tocar el día de hoy. ¿no? Seguro que sí, Alem Quisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches, Javier, Kiara, Lucio, de nuevo un placer estar con ustedes y gracias por seguir en el canal Avia Yala, muy buenas noches. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, un placer ser la irreverente de nuevo. <ríe> eh, y nada, eh, feliz de tratar este tema hoy porque es uno de los momentos constitutivos de nuestro país, al menos de los últimos dos siglos, ¿no? Bueno, del, ulti del siglo pasado que constituye al siglo de presente porque nos ha marcado desde el inicio del siglo, básicamente y es un tema muy importante que hay que hablar, y bueno, buenas noches Javier, Lucio, Alem, y a ti Diego, y a todos los que nos ven. Javi también, eh, reincorporándote, casi toda la anterior semana estuvo Nata, haciendo el aguante, le mandamos un saludo, nuevamente, qué bueno tenerte acá Javier. Gracias, estimado Diego. Saludar a Lucio, Kiara, Alem Saludar al público de Avellala Que nos sigue todas las noches Y mandar un saludo a Natalia Que me ha hecho el aguante justamente la anterior semana Muy agradecido Y saludar también um, A Lucía que debería estar volviendo hoy día La Paz, una amiga muy querida Bien eh, Nuestra línea Irreverente, totalmente habilitada, el 72867, para que puedan enviarnos sus impresiones, de repente contarnos algún fragmento de aquel octubre del 2003. Eh, vaya mes, ¿no? Eh, octubre es demasiado movido. Hoy también en la Argentina, por ejemplo, se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, eh, por ese intento de derrocar al general Perón en la década de los 50. Eh, pero. Para nosotros, particularmente, octubre es, es un mes al que hay que prestarle, hay que, hay que prestarle la debida atención. Eh, Alem, hoy voy a empezar un poquito al revés, en el orden. Eh, para muchos, eh, octubre del 2003 fue eh, la culminación, diríamos, o el agotamiento del sistema neoliberal en el país, una crítica a ese sistema que arrancó en la denominada Guerra del Agua en abril del 2000 en Cochabamba y que fue desgastando aceleradamente hasta octubre del 2003. ¿Qué fue finalmente en octubre? <risa> Mira, es, es simpático. el Justo en esa época, el 2003, vinieron varias corrientes trotskistas: Estados Unidos, estaba Alemania, Argentina con gran fuerza, Chile, Brasil. ...y bueno, entre los partidos más fuertes... ...y hacían una comparación interesante... ...entre 1917, lo que fue la Revolución Rusa... ...que en febrero fue la Revolución Burguesa... ...se la llamó... ...y en octubre fue la Revolución Proletaria Obrera... ...y justo en febrero del mismo año... ...viene el motín policial por el impuestazo... ...y la primera crisis... ...que empezó a mostrar un gobierno ya débil... ...me parece interesante haciendo una analogía... ...con lo que se puede hacer 2019, 2022... ...y también en, en octubre como la cúspide de la revolución, que pasó en octubre y pasó en Rusia. Me pareció interesante ese, ese momento de análisis, quizás muy forzado, pero simpático desde la corriente trotskista. El 2003 me parece interesante, en algunos capítulos ya habíamos tocado el tema, en función que la política va a generar genera círculos, círculos círculos de crisis, llamémosle crisis, coyunturas momentáneas que van generando... Eh, Estrés sociopolítico, social principalmente, y este estrés sociopolítico está sujeto a las incapacidades administrativas, principalmente del escenario económico. El gobierno, los gobiernos neoliberales post-82, post-86, han empezado un proceso de agotamiento hasta el 2003, donde ya no supieron qué hacer con la economía y la única tendencia o la única opción fue exportar el gas. Entonces se, se, se, se cierra un ciclo socioeconómico y se abre otro nuevo. Y es interesante que desde el 2019 hasta el 2002, hasta el 2022 se va cerrando un ciclo y se va abriendo un nuevo ciclo. En función a eso, el 2003 creo que marca dos escenarios en el marco del análisis intelectual. Podemos hacer diferentes enfoques de este escenario, pero los que yo quiero tocar hoy día es... El balance político que hubo en ese momento de los intelectuales eh, de boga, Silvia Rivera, Álvaro García, Omar Zambrana, entre otros, que Félix Pazis, Fernando Untoja, entre otros que podemos mencionar, que empezaron a criticar todo ese bagaje de neoliberalismo post-82 y empezaron a postular nuevos criterios teóricos para ver qué es la nueva Bolivia. Pero también la sociedad civil, la sociedad civil empezó a reorganizar su mirada. Habíamos visto en algún momento que la mirada sindical acaba el 2003 y viene un nuevo concepto que es el movimiento social, o sea, un nuevo concepto para Bolivia en la aplicación de cómo la masa, como un grupo amorfo, se empieza a organizar con una consigna capaz de derrotar un gobierno, un sistema o un régimen político. Entonces, el 2003 es el principio de un algo que estamos empezando a construirlo y la el final de una crisis económica de partidos que no supieron qué es Bolivia. Y la pregunta que siempre nos hacemos, los partidos de ahora sabemos qué es Bolivia o hacia dónde va Bolivia y creo que ese es el gran debate. Chiara. Um, creo que, siguiendo la línea de lo que decía Lem no es que los partidos puedan saber lo que es un país, y ese ha sido el error de todo, toda la república y del neoliberalismo y de la derecha, sobre todo siempre. Pensar que cuatro señores, como lo decíamos el otro día, en un café, pueden saber lo que quiere el país y lo que es y lo que necesita el país. O a lo mejor no saberlo ellos, sino sus amigos gringos, venir y decirles esto es lo que necesita tu país y asumirlo. Creo que eh, justamente el periodo que inicia con la guerra del agua, y culmina digamos con la guerra del gas es un periodo interesante porque las dos guerras y las dos luchas se dan contra un proceso de privatización es decir por la nacionalización qué significa la nacionalización empezar a hacernos dueños los los bolivianos y no no los bolivianos en abstracto sino los indígenas, los más empobrecidos, el bloque popular empieza no solo a ser los que dan el cuerpo como han dado en todas las revoluciones que sin los indígenas nunca hubieran ocurrido, no solo en el país sino en el continente, pero no, no, no solo dan el cuerpo, no solo se da el cuerpo y se, se, se puede poner finalmente unas míseras migajas de lo que pensa, piensa y cree el pueblo boliviano en el gobierno, sino que se dice... Hasta aquí llegó, o sea, el neoliberalismo nos quitó tanto, nos, nos mantenía en una situación tan miserable que, que colma el vaso eh, de, de los movimientos populares que dicen ya no vamos a dejar que un partido que no entienda el país eh, siga manejando el país, vamos a ser los, los capitanes del barco, vamos a ser los comandantes del barco. Entonces ya no nos quedamos en las calles muriendo solamente para pensar que este partido de mañana nos va a dar algo mejor, sino nosotros somos el partido y por eso, se, por eso quería yo hablar eh, eh, en ese sentido, porque no, no lo había planeado, pero más por lo que decía Lem, hay, hay que entender una cosa. Se empieza a cambiar la, la posición del país en torno a cuál tiene que ser el modelo de país con, estas, con la guerra del, del agua y la guerra del gas, porque se llega a un punto real en el que no importa que te decían en la tele los que... Estudian en Harvard, saben y ellos nos dicen que la privatización es mejor Sino la condición económica de los sectores en general, de todos los sectores del país Y los más vulnerables se vuelve tan miserable que se entiende No porque nos lo, se los haya contado nadie a los bolivianos, sino porque viven que ese modelo no va El 2002 el MAS entra al Parlamento Y ahí hay una cosa clave para la explosión de la guerra del gas había eh, Gonzalo Sánchez de Lozada, un tiempo antes de salir de la presidencia, firmado un decreto supremo que era este que autorizaba los contratos, eh, ¿cómo se llaman estos contratos de riesgo compartido? ¿no? Que son los que básicamente hacían que los hidrocarburos hayan sido nuestros como dentro de la tierra y ni bien salían de la tierra, ya no era nuestra propiedad. Okay, y era como se creó en la boca de pozo. La boca de pozo, ni bien salían en boca de pozo, no era nuestra propiedad. Entonces, esto no lo sabíamos todos los bolivianos y bolivianas cuando ocurrió, porque no se publicó en la Gaceta, que es lo legal, sale una ley que el gobierno hace, decreto supremo, se tiene que publicar en la Gaceta para que todos y todas conozcamos esto. No se hizo, y, y ahí es eh, el papel protagónico, digamos, un poco del MAS al inicio, que era solo una bancada en aquel tiempo, un movimiento mucho más pequeño, eh, que, que encuentra esto y ve estos contratos y revela eso al pueblo, que era un poco el, el engaño en el que estábamos, y ahí es que se da esto, pero como digo, para empezar a tomar la historia en nuestras propias manos, y el proceso de nacionalización es un proceso de no nacionalización porque nosotros solo queramos tener nuestras cosas, sino por tener soberanía de decisión. Por dejar de ser y de estar, y por eso hablábamos tanto de descolonización, de estar a la merced del exterior, que es lo que estábamos en aquel momento. No a la merced, sino vendiendo nuestros recursos al exterior. Eso nada más. Eh, bueno, Uf. creo que el... A ver, el más no es el origen ni el fin del eh, neoliberalismo. Eh, creo que el, la lógica y construcción antineoliberal en Bolivia parte justamente desde el modelo de la implementación eh, del modelo neoliberal que implica después de la marcha por la vida, ya que la central obrera boliviana, eh, con todas las demandas que tiene contra el Estado neoliberal, eh, Genera que se den estados de sitio durante todos los años, prácticamente de los gobiernos neoliberales, de Jaime Pazamora, de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Hugo Banzer Suárez y que justamente es en la guerra del gas donde se termina de consolidar la caída eh, del, del estado neoliberal, ¿no? Y es de esta manera que eh, creo que hay un reclamo de las fuerzas populares, sindicalizadas en su momento, pero también hay una figura interesante, ¿no? y esto recalco, de mencionar que aparece y irrumpe en la coyuntura nacional la figura del vecino, del vecino eh, que hace retroceder y frena las eh, ...condiciones de posibilidad de muerte que genera la represión policial y militar que genera Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿no? Eh, hay que entender también que el, la guerra del gas se da en un marco, justamente como ha mencionado... ...del tema eh, de la guerra del agua, se da en el marco de los bloqueos que genera eh, el, el Malcu, por ejemplo... Pero también cuando va avanzando cronológicamente la escalada de violencia que justamente inicia el, eh, el viernes 10 en la Ciudad del Alto y el sábado 11 por medio de eh, los cabildos iniciados por la FEJUVE y la COR en rechazo a la ALCA, se va constituyendo una eh, figura importante ¿no? y una demanda central, que es el rechazo justamente a eh, la exportación de gas por Chile y a los parámetros que el ALCA eh, generaba ¿no? en condiciones de producción y de, eh, ex, eh, de exportación de nuestros eh, recursos naturales. ¿no? Creo que a partir de ese momento y en el orden cronológico marcado, es a partir del domingo 12 eh, de ese año que se genera una un discurso, un discurso que logra aglutinar las demandas colectivas y que se da justamente por los hechos traumáticos que se van a generar el domingo eh, 12, ¿no? que es justamente el asesinato y las masacres que se generan en la ciudad del Alto y que esta va, este va a ser el inicio de una demanda general, no solamente de los sectores mineros, de los sectores campesinos, sino también de las clases medias urbanas que... Van a consolidar la, la figura de la insurgencia ciudadana, de la insurgencia popular y que van a marcar directamente eh, al unísono no todos de fuera Goni eh, la, la caída del modelo neoliberal y de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿no? Javi. Sí, yo a ver, me gusta la comparación que tomó Alem del trotskismo, digamos, con la Revolución Rusa, ¿no ve? Um, si bien yo creo que hay muchas diferencias, yo creo que es verdad que podemos pensar el origen del proceso de cambio en, el, en octubre del 2003. O sea, el proceso de cambio siempre ha sido una cuestión mucho más amplia que un liderazgo específico o un partido específico, pero que sino que han nacido esencialmente desde la agenda de octubre. Desde la agenda de octubre tú puedes marcar el inicio del proceso de cambio como proyecto nacional que se va ampliando y obviamente es el más, el único partido que logró responder a esa agenda. Podríamos siempre el proyecto ha sido algo un poco más grande. ¿no? Entonces, por ahí tú, yo, yo en esa comparación me, me, me, me agrada mucho. Ahora, en el sentido podemos decir que si bien el 2003 fue el nacimiento del proceso de cambio como proyecto nacional, también representa otro aspecto. Representa dos crisis que se combinan, lo que decía muy bien García Linera que era la crisis de larga duración y de corta duración, hay una crisis del estado colonial, de la república colonial y tenemos la crisis del de neoliberalismo. La gente quería que se nacionalicen los hidrocarburos, quería mayor participación del Estado, regular, eh, acabar con las privatizaciones, por pues eso es la crisis neoliberal, pero luego está también la vertiente de la crisis de Estado colonial, que era una asamblea constituyente. Ya se hablaba en inicios de los 2000, la incorporación del mundo Imara, del mundo quechua como sujetos, como actores políticos, que tendrían que ser reconocidos a nivel estatal. Ahora, la forma concreta de eso fue el Estado plurinacional, pero obviamente, claro, todavía en el 2013 eso era un proyecto, era un punto en la agenda, era un punto de discusión, porque todavía no se había concretizado en propuestas políticas. ¿no? Entonces, tienes esas dos crisis. Ahora, en ese sentido, yo creo que lo más importante ahí es ver cómo los actores sociales que se desarrollaron ahí, por un lado, convergen el mundo campesino, que lleva ya décadas de acumulación de lucha, tomándolo muy el registro más corto desde los 70, podríamos decir desde más atrás, pues desde los 70s al menos tienes 30 años de lucha, primero contra las dictaduras y luego contra los gobiernos neoliberales con la creación de ASUS-CB, que se llevan acumulando y que derriban en el, paro, en el bloqueo de caminos más grande de ese, hasta la historia de este momento, eh, que fue el bloqueo del 2003, y eh, encabezado por Felipe X. Por otro lado tenías la movida sindical que... Es más bien un movimiento a la inversa, es decir, el movimiento sindical se va debilitando todo este periodo. Como decía muy bien Lucio, es parte de la resistencia latinoamericana, el movimiento obrero, el movimiento sindical. Pero la fuerza que tenían en el 85 era mayor que la que tenían en los 90, que era mayor que la que tuvieron en el 2003. En el 2003 igual su rol fue decisivo, sin duda los cooperativistas y los mineros asalariados que se movilizaron contra GONI, que pelearon en Patacamaya, que tuvieron bajas en Patacamaya, fueron fundamentales. Pero el movimiento iba en declive, ¿no?, el movimiento sindical. Y por el otro está, y ahí, ahí comparto muy bien con Lucio, el movimiento vecinal, el movimiento... Eh, el Alto como sujeto político no existía antes del 2003, o sea, el Alto existía como municipio, como entidad geográfica, como entidad económica, pero no existía como entidad política. La identidad política del Alto se forma alrededor del 2003 a través de la FEJUV y los procesos de organización de lucha popular. En ese sentido... Es, es un proceso muy interesante, porque el Alto es la única ciudad grande de Bolivia que rechaza un legado colonial. O sea, En el Alto uno no ve estatuas a conquistadores, uno no ve estatuas a, a un españolito buena onda, ni tampoco estatuas a, a los doctorcitos de antaño, sino que son estatuas de dirigentes aymaras, de dirigentes quechuas, de líderes campesinos, del Che. Entonces, hay una reivindicación desde la lucha popular que rechaza esta condición colonial del Estado Republicano y esa identidad se va forjando justamente en el 2003. Sin duda, yo creo que lo que menos se ha comprendido a nivel nacional es el rol del alto después de eso. O sea, hasta ahora, hasta ahora para la academia y sobre todo para los analistas políticos de ambos bandos, eh, cómo pensar el alto como un sujeto, como un actor propio, es algo que falta. Y creo que es, que es algo fundamental, porque no podemos entender la historia de Bolivia en el siglo XXI, si no tenemos que hacer algo. ¿no? Eh, y solo para cerrar, eh, yo creo que sí es muy importante cuestionar esto de la clase media. Sin duda que ha habido personas de la clase media como individuos o como asociaciones que participaron en la lucha. O sea, Ana María Romero de Campero, por ejemplo, con la lucha de los derechos humanos, o Waldo Álvarez en su momento, tuvieron un rol fundamental. Pero la clase media, sobre todo la clase media paseña, estaba muy dividida. O sea, a la vez que había gente que apoyaba las movilizaciones de las personas del Alto, había gente en, en Zona Sur que armaba milicias porque creían que, eh, abro comillas, la indiada iba a venir a quemar la ciudad. Sí, abro comillas. Entonces, el, el rol de la clase media, incluso en el 2003, fue muy ambivalente. Y eso es una antesala de los resultados trágicos que pasó el 2019. A propósito del 2003 y del 2019, voy a poner en aprietos a producción como suelo hacer y pido disculpas. Eh, les había pedido que alisten imágenes de, de noviembre del 2019. Si podríamos, si pueden, les doy el tiempo en lo que y me mencionan cuando estén poner en un lado las imágenes de 2003 y las imágenes del 2019. Realmente me impresiona cómo la historia es cíclica. Y no lineal, la capacidad que tiene de repetirse, el mismo escenario, las mismas excusas, eh, hay hasta los mismos personajes, o sea, yo veía en el video, veía a un Manfred Reyes Villa, un Jaime Pazamora, eh, aliado fue Johnny Fernández también de, de Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea, casi todos han estado, Carlos Mesa, casi todos han estado en las últimas papeletas. Menos Goni, digamos, porque desde el 2000, 2003 que no está. pero Y el personaje del Maiku, no que fue fundamental el 2003 y también fue fundamental para exigir al régimen de Áñez que en agosto del 2010, en agosto del 2020, a través de ese bloqueo impresionante en todo el país, exigir que se ponga una fecha a las elecciones porque nos la venían postergando y postergando. Ahí está, gracias. A ver, encuentren las diferencias. Si no fuera la calidad del video, ¿no sabes cuál es 2019 y cuál es 2020? Eh, no sé si hay del, de los operativos en Sencata del 2019, porque aquí estas imágenes del 2019, que claramente son las que están a la derecha, eh, son, claro, concentraciones para... Pero miren, a ver, miren eso. Señores... Eh, y señoras, 2003 a un lado, si pueden retroceder la del 2003 al mismo, hay una imagen idéntica a la del 2019 que es justamente un, ahí está. Miren, ¿cuál es la? Encuentren las siete diferencias, podemos jugar las siete diferencias entre, mira, 2003 a la izquierda, 2019 a la derecha, eh, octubre en una, noviembre en la otra. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha dejado estos dos episodios? Gracias, mira, se 2003, el mismo lugar además, se 2019. ¿Qué hemos aprendido y qué nos ha dejado estos dos episodios? Mira, eh, eh, hay algunos elementos, o sea, eh, es fundamental reconocer la capacidad intelectual. La capacidad intelectual es sujeta a muchas variables. Uno de ellos está nosotros le pagamos a los diputados, senadores, como supuestos intelectuales para que proyecten un, una visión de país. No lo son. Entonces, se tiene que buscar otro tipo de intelectuales, los intelectuales orgánicos, en, palabra, en palabras gramscianas, o los posgramcianos de los 90, que me parece interesante, que jugaron un papel importante. Eh, ¿Qué hemos aprendido antes de ir a las preguntas que me surgieron a partir de Javier? No hemos aprendido nada porque en función a que la política está sujeto a corrupción y a dinero. Tú planteaste, los mismos políticos de siempre están, no porque nosotros o los jóvenes menores a 40 no tengan la capacidad y no tengan la proyección política, es porque no tienen el billete cotidiano y vamos a seguir viendo a estos criminales, maleantes, asesinos, corruptos de siempre porque no tienen esa capacidad. Y esa capacidad está sujeto a tienen dinero y tienen a los auspiciadores. Entonces, esto, este juego, este juego del por qué estamos repitiendo la historia, es porque estos sujetos se han apropiado de recursos económicos y lo van a seguir haciendo. Entonces, no dejan la cabida a los nuevos intelectuales. ¿Guste o no? que ahora está en contra de los intelectuales? que es el pueblo organizado y todo eso? No, pues tampoco, ¿no ve? O sea... No, no Lucio en vano ha ido cinco años a la universidad para aprender ciertas técnicas de la sociología y poder proyectarlos. Lo mismo Javier, no ha ido cinco años a la carrera de económicas, ¿verdad?, para aprender, analizarlo y proyectarlo. Sino, no, perdóneme, ¿para qué carajos estudiamos? Me parece una cuestionante. Ahora, Javier nos mencionó cositas bien interesantes, la COP y el contexto. Eh, no dijo la COP, dijo el movimiento sindical estaba... ¿Mermándose? ¿Se puede utilizar esa palabra? Entonces, a partir de ello, construimos un nuevo escenario social y político, que fue el llamado movimiento social. Y en analogía post-2019 se reconstruye esto. Ya no vamos a poder hablar de movimientos sociales y mucho menos vamos a poder hablar de un movimiento al socialismo ligado a estos movimientos sociales, indígenas, campesinos, rurales, urbanos, como se los quiera dominar, porque estos mismos se han transformado y están teniendo otra lógica de organización política. Esto es sujeto a, varias, a diferentes variables económicas. A partir de ello, tenemos la construcción del nuevo discurso. Y no va a haber un nuevo discurso, señores, porque... Por dos elementos concretos, uno lo ya planteado, son los mismos giles de siempre, y perdonen que utilice ese término, porque estos tipos no leen más allá de su palma de la mano, que generalmente está sujeto a corrupción. Entonces no va a estar eso. Necesitamos la construcción del nuevo discurso, guste o no, está bajo la articulación de los intelectuales. No vamos a negar que para llegar al 2003 fue importante la construcción y el apego de los intelectuales durante los diferentes eh, escenarios políticos de los 90 y principios del 2000. Felipe Quispe, más allá de ser un cuadro dirigencial sindical, fue un intelectual político. Lo mismo en el movimiento o la guerra del agua, estaban sujetos varios intelectuales políticos. Entonces, esto, esto nos, nos, nos, deba, nos lleva a pensar qué estamos haciendo los que queremos generar una nueva, eh, postularnos como nuevos intelectuales políticos, si estamos pensando que los movimientos sociales van a solucionar todo. Y con esto no quiero decir que los movimientos sociales no tengan la claridad política, pero tenemos que ser honestos. En el movimiento sindical, muchos intelectuales políticos, llámense guerrilleros, partidos socialistas, partidos comunistas, o XY, MNR, MIR, se han infiltrado en estos sectores y a partir de eso han generado vanguardias dirigenciales, vanguardias discursivas. Por último, eh, proyección de país. Tenemos la capacidad de hacer una proyección de país, tenemos los líderes necesarios para hacer una producción de país. El 2003 nos ha mostrado muy, muy... Si hacemos una sociología en detalle del 2003, vamos a llegar a detalles muy interesantes, como la participación de la señora Silvia Rivera en la huelga que encabezó en la iglesia de San Francisco fue detonante porque las clases medias, intelectuales y el sujeto de a pie de clase media se incorporó al conflicto del, 2023, del 2003. Perdón, y no fue como lo planteó eh, compañero. Javier, les estaban desapegados. Obviamente, como cualquier otro barrio, vamos a encontrar quienes están marchando, quienes no están marchando o quienes simplemente estamos llevando el pancito a los marchistas. Pero estos elementos generan detonantes. Y esto nos lleva a pensar ahora, ¿tenemos la capacidad discursiva, intelectual, de proyectar un nuevo país? Si vamos a la lógica de la compañera que hará que los movimientos sociales hagan todo, creo que aquí mismo estamos sobrando. Bueno, yo para nada he dicho que los movimientos sociales tengan que hacer todo, ni que lo hayan hecho. Justamente he hablado un poco de la articulación del más bancada. No lo han hecho todo. No, han ya. hecho gran parte de las no, cosas hecho, y los no lo indígenas en este no, país no. han movido las revoluciones, sin ellos no hubieran pasado nunca y el bloque popular empobrecido ha hecho siempre las revoluciones, los no golpes no de Estado los hacen Pílame, no te, no te. los oligarcas y el pueblo ha movilizado las revoluciones. Si no sabes eso de historia estamos complicados, Ale. Eh, creo que hay una cosa importante que decía Lucio, que es muy importante, de, el vecino, la importancia del vecino en la guerra del gas. Eh, y ahí tú, Diego, preguntabas, ¿qué hemos aprendido? Alem decía, nada. Yo creo que hemos aprendido mucho de la guerra del gas. ¿Por qué? Haciendo el paralelismo entre lo que pasó en 2019 y lo que pasó en 2003, tenemos cosas totalmente distintas. Es decir, ¿por qué en un caso estamos hablando de un golpe de Estado y en el otro caso no? Porque en el caso del 2003 hay un pueblo movilizado, es decir, el grueso de la sociedad civil se enfrenta al Estado. Eso pasa en 2003. Creo que hemos aprendido como pueblo que lo que en 2003 exigíamos y exigieron tanto, per, tantos incluso perdiendo su vida, es que no queríamos, eh, no queríamos ciertas cosas. Nuestro norte como país iba por la agenda del proceso de cambio que incluye nacionalización y muchas otras cosas pero eso ha cambiado, o sea, hemos, hemos cambiado como país a decir no queremos más este modelo, queremos este otro modelo y lo hemos planteado nosotros, es, obviamente siempre hay intelectuales, hay gente que piensa como sociólogos, estudiamos lo que piensa la sociedad, pero lo que se ha planteado... No se ha planteado porque se lo haya pensado Felipe Quispe solito o cualquier persona solita desde su escritorio, desde su casa. Se ha planteado, como se plantean las grandes revoluciones en el mundo y en Latinoamérica, desde las calles. Tú te das cuenta de la legitimidad que tiene el proceso de cambio, porque se ha planteado desde el grueso del pueblo, del pueblo eh, de la población civil, y eso se enfrentó al Estado en 2003. ¿Qué pasó en 2019? que no había un grueso de la sociedad civil y no hay aún, que crea que el neoliberalismo, que lo de aquel tiempo, sea lo, lo, lo que lo que necesitamos todos los bolivianos. Y ahí entra el, la actuación de los militares y los, pol, y los policías al respecto. Eh, hay, hay una cosa que hay que entender. ¿Por qué esta imagen se repite dos veces tan igual? ¿Será será casualidad que Carlos Mesa tenía tanto protagonismo y fueron sus momentos de protagonismo justo esos dos momentos? Eh, ¿Será casualidad que personajes como Manfred Reyes Villa, eh, como Jaime Paz Zamora, como Tuto Quiroga apoyen justamente a Carlos Mesa en estos dos momentos también? Obviamente no. Obviamente ese sector, eh, Carlos mesista, derechista de la política está en pos de un neoliberalismo, aunque ahorita lo hayan borrado de su vocabulario, está en pos de eso, y el pueblo movilizado que ha dado en muchos sentidos, y no olvidemos que no fue solo el alto, en, en enero de 2003 hubieron unas primeras protestas de las que no se habla mucho, que salieron del trópico y sectores rurales, donde hubieron muertos también, y por eso está como en duda el tema de los muertos, porque hubieron muertos también en ese entonces, que salieron desde las zonas rurales. Es decir, se estaba articulando un proceso en el que el país se dio cuenta de que no quería más neoliberalismo. Y por eso yo respondo que sí, hemos aprendido mucho. Y la próxima vez que el neoliberalismo se instaló en este país, o inst intentó instalarse, fue y tuvo que ser necesariamente con ayuda de los, de los militares, porque ese pueblo movilizado nunca, nunca lo volvieron a tener. No hubiéramos aprendido nada si, si hubiera pasado eh, que teníamos un pueblo movilizado eh, moviéndose por por instaurar de nuevo el neoliberalismo, que fueron los pititas, que no lo fueron, por algo se llaman pititas, ¿no? Entonces, eso, eso me parece importante y nada, no, no hay que pensar que el más en sí es el, la, la materialización de esto, bien lo decía Javier, tiene que ver con la agenda del proceso de cambio, el más va a ser la material, materialización de la agenda del proceso de cambio. Eh, mientras tenga al pueblo movilizado adentro como lo tuvo en su inicio y como lo sigue teniendo, mientras deje la agenda del proceso de cambio que es la popular, que no la piensa uno solo en su escritorio, eh, va a seguir siendo el, que, el único instrumento que pueda cumplir. Bien, nos tenemos que ir un pequeño corte, por favor, y de ahí vamos a, a continuar con este... Este debate, este encuentro. Eh, también, por supuesto, recordarle que nos pueden escribir a través de nuestra línea irreverente, el 72867. Estaremos leyendo los mensajes al volver del corte. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia la Televisión, un continente de culturas. Reporte Aduana. La Aduana Nacional en Santa Cruz intervino 602 kilos de mercancía de contrabando, valuados en más de 890 mil bolivianos que intentaban ingresar a Bolivia por el Aeropuerto Internacional de Virubir. Más de 508,8 millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional en lo que va vale del año. El contrabando es un delito penado por ley. Denuncia. <risa> Hayaya, Hayaya, Bolivia, Collaciu, Marcachirenaca, Zapa, Aluagua, Aymara, Ruta, Yetona Campi, Portanipjarakta, Uthauna, Camaro, Suma, Lupe, Iñataki, Suma, Amuikip, añataki. Estamos de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana con toda la información en Aymara, aquí en Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Aduana informa, del 1 al 30 de septiembre, la Aduana Nacional comisó 269 vehículos de contrabando en operativos realizados en toda Bolivia, con un valor de 37,3 millones de bolivianos, más de 314 millones de bolivianos en comisos de vehículos indocumentados en lo que va del año. El contrabando es un delito penado por ley. ¡Denuncia! Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.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 Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión en esta noche irreverente hablando acerca de la guerra del gas a 19 años de este trágico episodio en la historia reciente, nomás de nuestro país. Vamos a leer un par de mensajes que nos han llegado a través de nuestra línea del WhatsApp. Les agradecemos. Eh, a ver, dice, buenas noches, ambas imágenes son calcadas, 2003 y 2019. No somos conscientes que nuevamente los separatistas quieren ocasionar una colisión política y cívica en el oriente para segmentar la patria, para consolidar el federalismo. Llamemos a la unión de todos los bolivianos, nunca más violencia y muerte en mi tierra. Abramos los ojos, detectemos a los enemigos del pueblo. Gracias atentamente José Choque. Gracias José, un fuerte abrazo, un saludo, gracias por estar ahí. Eh, tenemos más mensajes. Buenas noches, interesante el tema. Sin embargo, es necesario hacer una crítica de los santificados movimientos sociales, ponen entre comillas. Por otro lado, una sugerencia de tema. ¿Podrían discutir sobre la violencia y el irracionalismo exhibidos por los choferes del de Alto? Por ejemplo, gracias, Antonio Averanga. Un fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias por estar ahí a propósito del Alto mañana. Va a haber una cumbre eh, convocada por la Alcaldía de La Paz, a los transportistas del Alto, para hablar, una cumbre, un encuentro más bien, para hablar acerca de las rutas eh, y cómo se va a trabajar de manera conjunta. Bien, eh, ja, no, le no, debía no, a Lucio. ¿Quieres, ya, ya lo quieres censurar, sí, ya está. Me mareo. Sí, de esto me parece. Está bien. A ver, eh, bueno, continuando un poco con el debate, ¿no? Creo que. Claramente las, las imágenes son calcadas en el sentido de que siempre es la gente vulnerable, la más vulnerable, la que muere por los eh, procesos políticos. Eso es una gran pena, la verdad. Eh, creo que también hay repetición de actores en muchos de los casos, ¿no? como las figuras del NFR, Manfred Reyes Villa. Ahora tenemos también a Romina Pérez ahí como parte del Movimiento al Socialismo. Entonces, creo que hay eh, diferentes, eh, diferentes repeticiones, pero no hay que entenderlas como procesos iguales. ¿no? La, la, la, hay que entender el proceso que viene detrás, justamente, de cada, eh, de cada momento y de cada acción. Y los procesos, creo, en ese sentido son completamente distintos. ¿no? Creo que también hay una continuación de ciertos discursos, porque hay que recordar que bueno los sectores movilizados o algunas personas de él del campo político que en ese momento pertenecían o eran parte de la sociedad civil, en el año 2019 fueron parte del Estado, no antes de la huida de Evo Morales. Entonces creo que eh, los procesos son distintos, pero hay continuidades en los discursos de los eh, del Estado en general. Por ejemplo... Eh, había una, una de las frases y que molestaba mucho y que justamente un opositor como es Roberto de la Cruz fue detenido en, las, en las, eh, el año 2003 y fue acusado también, como la, todas las movilizaciones, como bloqueadores igual a delincuentes, un discurso estatal. ...directamente coercitivo, ¿no? Como pasó con Áñez, por ejemplo, y en el caso del 2019... ...al catalogar de hordas a los sectores movilizados... ...o como Evo decía, los sectores eh, que se movilizaban en el año 2019... ...que eran pitilleros o delincuentes, ¿no? Y, y que tenemos igual, por ejemplo, ejemplos ahora con el actual gobierno... ...como menciona a los sectores movilizados de ADEFCOCA como delincuentes... ...siempre hay un patrón del Estado central del que ejerce el poder político... ...del que tiene a los uniformados de su lado... De criminalizar y devolver una figura delincuencial al sector movilizado, ¿no? Y claramente en el 2003 esto desborda a la gente, hay también 80, se calcula de entre 60 y 80 muertos, como decía aquí Diego y que creo que esos son eh, puntos importantes, ¿no? Creo que eh, yo no concuerdo con Javier hay un intento de desprestigiar siempre y generar un proceso de eh, menosprecio por la clase media y hay que recalcar que en los procesos del 2003 por ejemplo, hubieron más ...más de 700 personas en huelga de hambre... ...que venían no solamente de los barrios populares... ...sino que estaban en las iglesias de, la, de las Carmelitas... ...en San Miguel... ...y por eso es la figura del vecino... ...como un factor político importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el vecino... ...no importa la zona, no importa el lugar... ...que salió a las calles... ...yo recuerdo era muy chico, tenía seis años en, en, en ese tiempo... ...y que los vecinos de todas las zonas salían con su garrafa... ...y bloqueaban y salían, con, como decía Diego acá, llevaban los panes a los marchistas, eh, se veía, por ejemplo, las, las persecuciones, yo, yo recuerdo una de las primeras imágenes que tengo es justamente eso, una represión a los mineros brutal por la zona norte del casco viejo de La Paz, entonces creo que el, claramente la indignación y sobre todo el trauma que genera la coerción social, el momento de conflicto social, hace que la clase media, como los sectores sindicalizados, los nacientes movimientos sociales y, posterior, y, y también los, eh, los diferentes sectores hasta intelectuales de la sociedad hayan tenido un eje articulador en demanda de decir fuera GONI y... Hasta acá llegó el neoliberalismo, pero fue fundamental. El rol de la clase media, como el de todos los sectores de la sociedad, es fundamental, creo, para entender el proceso del 2003. Y aunque no se lo quiera ver, también todos los procesos de conflicto que logran tener algún tipo de triunfalismo entre sus movilizaciones. Javier. Yeah, um, sin duda... El vecino como elemento fundamental del año 2003, y yo creo que también en menor medida en el 2019, eh, es la categoría clave para explicar la forma de organización. La forma de organización territorial puede ser una organización sindical o identitaria, aunque también está vinculado con la identitaria, digamos. ¿no? Entonces, mmm, sin duda, hay, ese es el actor fundamental. Por eso es que el alto es el gran actor político. Pero la condición del alto como gran actor político también te muestra que la condición de vecindad no es un... Si bien puede ser en algún grado una categoría policlasista, siempre tiene un elemento de distinción muy marcado, digamos, entre las distintas fracturas de la sociedad. No es lo mismo eh, vecindarios de mayoría de descendientes de migrantes campesinos, de migrantes mineros, que barrios de migrantes europeos por ponerlo así muy rápido. No es lo mismo barrios donde el salario medio esté en 1.500 bolivianos, 2.000 bolivianos, donde, ¿qué barrios en los que el salario medio está en 10.000 bolivianos? ¿no? Hay, hay, hay grandes diferencias. no Entonces, en ese sentido yo, eh, yo planteo de que sí es verdad que la categoría es fundamental y sí es verdad que, que es mucho más amplio la categoría que decir solamente movimiento campesino o movimiento sindical, pero que sí había una decisión, una fractura con re, una, una definición con respecto a la fractura social digamos de las dos Bolivias que planteaba Felipe Quispe la Bolivia India y la Bolivia Cara no entonces en ese sentido ahí hay una fractura y, y así es por eso es que el alto surge como a, a actor político ahora en tanto el MAS siga los planteamientos que decía muy bien Kiara de seguir atado a la construcción colectiva popular el MAS va a seguir representando el proceso de cambio. Es más, yo creo que la única razón por la que el MAS ha sido un partido hegemónico es que ha sido el único partido que ha, que ha decidido acatarse a la lógica del proceso de cambio, a la, a la, al conjunto de demandas sociales. Probablemente si hubiera habido otros partidos que hubieran tenido la visión política, la perspectiva de tratar de disputar eso. Quizás hubiéramos tenido una democracia multipartidaria, pero en ausencia de eso, el MAS, al ser la única representación, termina siendo partido hegemónico. Y esa es la situación actual. Uh, solo para cerrar, yo creo que algo muy grave que decías, como, sobre lo que decías Diego, sobre qué hemos aprendido, algo muy grave es de que lo que decía Zabaleta hace más de 50 años sigue siendo válidas, eh, válido. Las Fuerzas Armadas y la Policía son la conciencia del Estado. Y el Estado, a diferencia de la nación, entendida como un colectivo nacional, es un orden necesariamente injusto y represor, en, en, en su definición más nodal. Entonces, la razón por la que las fotos se parecen tanto es porque para los cuerpos policiales y militares, más allá de qué partido esté en el gobierno, la represión de lo, del movimiento popular es la única forma que ellos tienen de asegurar el orden social. La democracia busca contener eso, evitar, la democracia es un intento de evitar que las fuerzas represivas tengan el control total de la sociedad, disputándolo a través del voto, lo que ellos tratan de imponer con la bala, pues una disputa imperfecta. Decía muy bien Zabaleta que había una disputa entre, en su época entre los mineros y el ejército, como dos, como los dos pueblos que definen la sociedad boliviana. Yo diría que ahora la disputa es entre el movimiento campesino en su definición más amplia y el ejército y la policía por el otro lado, entre un proyecto realmente democrático, colectivo y nacional y un proyecto represivo, autoritario y reaccionario. ¿no? Y, y eso es lo que no se ha cambiado, eso es, es lo lamentable. Después de más de, de 19 años del de 2003 todavía no hemos logrado disolver esta condición represiva del Estado que viene desde los 50. Bien, nos hemos pasado de tiempo. Mil disculpas. Generalmente no lo hacemos, pero hoy sí. <risa> eh, 30 segunditos, así con cronómetro, trin, trin, trin. Eh, cada uno... Alem. a ver, rápido. Eh, no hemos aprendido nada. El ejército y la policía seguimos retrasando desde el 2003 y con muchos ejemplos para poder sustituirlos, cambiarlos o mejorarlos. El movimiento al socialismo repite la misma lógica. El elemento... Es siempre lo económico como el detonante. MNR, Movimiento de Izquierda Revolucionario y Movimiento al Socialismo, los tres movimientistas repiten la misma doctrina, generar crisis económica y alejarse de los sectores populares, lo cual deriva en crisis. Me quedo con eso. Gracias, Alem. Kiara. Eh, creo que... El más es el único que ha entendido la formación social que se ha, que se ha formado en este momento del de cambio de paradigma de país de repente a dejar el neoliberalismo. Y ha acatado eso como parte de sí, es decir, las organizaciones sociales que han definido el país y que han luchado por el nuevo país que tenemos son las que están dentro del MAS. Por eso el MAS es el instrumento que sigue esta agenda popular de la que tanto aquí se burlaban los compañeros, que le ha hecho el pueblo, le ha hecho el pueblo desde los distintos rincones del país con movilizaciones. ¿no? Entonces, creo que el MAS es el único que ha entendido y ha acatado esto y ahorita el, la herramienta para seguir este proceso. Eso nada más. Gracias, Kiara. Lucio. Eh, bueno, hay que saludar primero a las personas, creo que han participado de todos estos movimientos que han derrocado al en su momento, como el mayor Vargas, por ejemplo, opositor, Roberto de la Cruz opositor, Jaime Solares opositor, saludar a mi padre y a mi madre, mi madre en huelga de hambre en esa época y mi padre junto a los movimientos sindicalizados. Y bueno, quiero destacar que no son momentos iguales, Hay un, en, el, en la guerra del gas se da un momento constitutivo, no hay una polarización tan marcada, solamente entre Estado y sociedad se da el conflicto y la, y, y la disputa. En el caso del 2019 tenemos una sociedad polarizada y que creo que genera procesos víctimas. Gracias Lucio. Javi, el actor político del siglo XXI en Bolivia es y va a ser el alto. El alto se ha configurado como el garante de la democracia boliviana, se ha configurado como el garante de los procesos políticos populares de Bolivia y juega en nuestros tiempos el rol que en, en la época de nuestros abuelos jugaban los centros mineros. ¿ya? Entonces, antes la COP, ahora el alto. Y solo para cerrar, si no combatimos las tendencias más represivas y autoritarias del Estado, sea el partido que esté en el gobierno, eh, hay una tendencia muy fuerte en Bolivia de que los militares y los policías piensen por su propia cuenta Y cuando piensen por su propia cuenta, toda la sociedad pierde Gracias Javi, Chiara, Lucio, Alem Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares Para hablar de este tema, este tema que veíamos en las imágenes eh, Las imágenes se repiten, los escenarios son diferentes Algunos personajes también se repiten Otro escenario, jugando a las siete diferencias el convoy de la muerte del 11 de octubre del 2003, que cobró la vida de 25 personas, y aquel convoy eh, con tanques de oxígeno también en agosto del 2020, cuando existía una gran movilización encabezada por movimientos sociales, el Malcu, nuevamente, allá del 2020, pidiendo fechas para las elecciones eh, contra un régimen que no había sido elegido en en las urnas y lo único que pedían eran elecciones y se repetían nuevamente las imágenes eh, más allá del modelo de los camiones pero jueguen a las siete diferencias y van a poder eh, encontrar que hay ciertas actitudes o patrones de comportamiento, de abuso y de represión que esperemos no se vuelvan a repetir en estas aventuras que algunos se lanzan cuando, como decía Javier, cuando empiezan a justamente pensar o deliberar las fuerzas que no están llamadas a eso, que son tanto la policía como las fuerzas armadas. Hay una agenda de octubre que básicamente era la nacionalización de los recursos naturales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Se ha dado ese paso, habrán nuevas agendas, habrá que reformular los pedidos, pero sobre todo... Habrá que buscar justicia, justicia para las familias de eh, las personas que fueron asesinadas tanto en octubre del 2003 como en noviembre del 2019 y en el lapso entre octubre del 2003 y de noviembre del 2019 también eh, hay que buscar justicia para las familias eh, que al final son las que llevan la peor parte. Eh, y por otra parte, estamos a solamente cinco días del inicio del paro Indefinido Y a propósito del 2003, eh, yo recuerdo el Comité Cívico Pro Santa Cruz el año 2003 le ofreció a Gonzalo Sánchez de Lozada, y esto lo pueden corroborar en, buscando la información, que vaya a gobernar desde Santa Cruz, que ellos lo iban a custodiar. Eh, vaya, si no se repiten algunos actores, aunque los nombres sean diferentes. Octubre, octubre, así iniciamos esta semana que será bastante, par, por lo visto, ajetreada en cuanto a la actualidad informativa. Nosotros mañana tempranito a partir de las 6 de la mañana en la primera edición y por supuesto a las 22 horas en Irreverentes. Mañana, dos años de las elecciones que dieron triunfador a Luis Arce y David Choquehuanca. Vamos a hablar de eso también. Chao, hasta mañana. Vayan aquí ya ya se rayan, canallas apoyan con metralla, no apoyan toalla ni pituallas, diluyan muralla, destituyan al talla. Intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan. Atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amortinan y agravian. Asambleas acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, obstruyan, con pantalla que callan. Tu mejor aventura comienza aquí. Tus productos en un solo lugar.